a todos, de Berta y bueno, ¿qué tal estáis? hacía mucho tiempo yo que no aparecía por aquí había había tenido unos pequeños problemitas con el copyright, seguramente por las canciones que había puesto en la intro, entre otras cosas ay mierda, venga siempre me como eso y pues que he cambiado la intro y he hecho una cosa digamos especial, ay mierda Hola, tío. Bueno, he hecho una cosa especial, al final del vídeo, eso que siempre se pone una cancioncita típica y tal, pues eso, que, que miréis por favor el final del vídeo, que me lo he curado, yo creo, me... ¿Quién me ha dado? Bueno, me encanta como lo he hecho y no me encanta nada como estoy jugando, ya vuelvo yo con mi banquete al jugar al Call of Duty. No, si, si me echabas de menos por la banquete ya, ya, ya me volvéis a tener. Que yo intento mejorar, me he pasado estos días jugando al Call of Duty y creo que no han servido para nada Porque es que, es que... Ayer me hice un 21-2 y después decís que soy mala Pero es que en los vídeos no demuestro que soy buena, claro, entonces normal Pero bueno, yo, yo me esfuerzo Es que tío, ¿por qué estoy un tío? Es que ese lo he visto, pero... Mierda <risa> Vale, ahora me concentro y no problema. Jolín, tío pues que nada, que os obligo a mirar el final de mi... no, no, no, no. Que os obligo a mirar el final de mi vídeo. Ah, al menos. Porque mola mucho, ya lo veréis. Es que no os lo puedo decir. Me he pasado ahí haciendo dibujitos y una cancioncita. Así muy topecharchi. Ay, no sé, me mola mucho. Este tío, me he equivocado. Yo que estaba dando al aire, ole yo, ¿no? Eh, tío, tío. ¡Oh! madafaca. ¿Y qué más? Así, os cuento un poco mi vida, así que me aburro y tal. He estado... He estado grabando vídeos. ¡Hola, tío! Pero el único problema es que no los he subido. Los subiré, pero aún... ¡Mierda! Pero aún no los he subido. Entonces, yo... Eh... Llevo gafas, pero nunca llevo, o sea, siempre llevo lentillas Que son esas cosas que se ponen en los ojos para ver, ver, ver, ver bien, quien no lo sepa, ¿no? Entonces se me acabaron las lentillas y entonces, pues tuve que hacer un vídeo con gafas Que ya lo subiré, ¿sabes? Un blog así, hablando sobre un juego Que ya lo subiré y tal, si queréis lo miráis Y, y entonces, mierda Ah, faka. Toma, Tú ahí bueno, vale, y entonces, eh, ¿qué, ¿qué está diciendo así? Que hice el blog con gafas Y decía no sé qué, que, que no me gusta llevar gafas porque no me gusta llevar, ya, llevar gafas, ¿no? Entonces el otro día, yo primero os explico así, una pequeña introducción Mierda Mi perra, eh, yo estaba, me quedé sobada en el sofá Porque, no sé, me quedé sobada y ya está <ríe> Y dejé las gafas al lado Y mi perrita, la muy mona, ¿sabes? Un Yorkshire de esos chiquititos y con mala hostia pues fue tan maja de cogerme las gafas y romperme pero todo, ¿sabes? Se lo comió. Yo no sé dónde está la resta de las gafas, pero es que se lo comió. Ya, ya, subir una foto en el Twitter o en algo. <ríe> seguirme al Twitter. <ríe> Porque, pero es que si me las comió así, no queda nada de gafa. Bueno, vale, sí queda... Pero se si me comió la patilla y todo, y no me las puedo poner. Y entonces ahora, yo que me las quería cambiar... Mi perra es maja, ¿sabes? Pero no quería perder mis otras gafas. Ya... Ah, paca. Mira, cambiaré. Y entonces... Haré como un antes y un después. Es que, tío... Mmm, a veces tengo una suerte y a veces tengo una mala suerte en cosas así de la vida cotidiana. Yo no me he explicado bien porque estoy disparándole a los tíos. Y claro, si yo empiezo a explicar cosas, pues me desconcentro, ¿no? Y entonces... Mmm, Aparte de que soy manca, pues ya no se entiende lo que digo Entonces, pues pues vamos muy mal Y estoy repitiendo mucho entonces A ver Vamos a concentrar Ah, eh, what? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Los vídeos son demasiado cortos, te lo juro No me da tiempo a, a explicar mis cositas Mi vida, ¿sabes? Que no le interesa a nadie, pero yo la quiero explicar Pues mira ah. No era broma <risa> Bueno, pues que nada Que sigo, estoy aquí otra vez y ahora, a escuchar lo que quería hacer yo. Adiós. Suscríbete y dale al like. Y no te olvides de los favoritos. Así podrás ver cada semana un nuevo vídeo de Sweet It's